No. No. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Fíjate, Mario, el día de hoy... Venimos a hacer un detrás de cámaras sí. Pero para un video de formato corto Ahí lo van a ver, si no lo han visto, van a verlo sí, Yo ahorita, pienso que ya vas arriba Ahorita supongo. ya nos dirigimos a una dulcería ah, Y pues exacto. Ahorita, ahí les vamos a enseñar Sí, ahí les vamos a explicar un poquito Ajá. Estamos buscando unas paletas, ¿no? Sí, ahorita estamos buscando paletas de chocolate. Pero chiquitos que quepan en la palma de la mano, Mario ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer un reel No, ¿Un bueno, TikTok, un formato corto un, al, Algo Ajá. cortito para que exacto. ustedes lo vayan a ver Ahí a TikTok, a todas las redes sociales de los otro. Sí, pero, más que nada es el detrás de cómo lo vamos a hacer Porque en los videos ahí en TikTok, en Instagram o en Facebook o aquí en YouTube Son cortitos, o sea, no se logra ver todo Todo detrás. Sí, claro, todo lo que hacemos que Solamente mal. se ve el pedacito importante Y pues ahorita, aquí es un video completo de Buscando desde paleta? antes todo las, Hay paletas Es que muy tú tienes las manos más grandes Y yo las tengo más chiquitas No, pero no, es la sí, misma Sí, no, mira no, no, está más grande es tu igual. Mano. No, pero Chocada. debe cabe en tu mano Entonces Haz de cuenta Haz de cuenta Que lo que vamos a hacer Lo que queremos hacer Un ejemplo Yo voy caminando Y voy a hacer esto Y ya Paul Puño. Y ya yo después voy a hacer esto Ajá, Pero exacto. tenemos que darle una paleta O un chocolate claro Mario. Lo que nos quepa en la mano realmente Fíjate, no sé qué, puede caber esto No sé qué no, sea, pero... son cerealitos Ah, no, pero fíjate que a veces Yo siento que la... yo siento que ahorita La gente se sí va a desconfiar a algo. Tiene sí, porque... algo, tiene que ser algo Tiene que tiene que ser Sí, porque hay ahorita una enfermedad, Mario <risa> Sí, pero por eso enfermedad. tiene que ser algo Como que sí lo agarren Ah, exacto, porque si, si, si es algo así, no debe de ser algo embolsado. No, sí. eh, o sea, una paleta, un chocolate, no porque un chocolate, pues viene el chocolate directo. Ni modo ah, no que lo agarre sí, uno con las exacto. manos y lo dé así. Yo siento que más va... que ocupamos una paleta chica que yo siento que van a ser unas mano. paletas, pero mira, como aquí estas son más chicas ah. que estas, estas son más grandes, aunque la grande si sí cabe, te bueno, ¿Sí cabe es que tú idea. tienes la manos más grandes, es que a ver. no, yo la tengo chiquita, es la que mano. va a salir a el ver. palito, o sea, ah, bueno, con el puño pero, es que, pero lo que sí la gente no va a ver, da de cuenta que vamos a hacer ¿Crees? esto y sí, y pum, y la paleta. ¿Crees que no vea? Y nos van a decir, ¿cuánto la venden? <risa> a peso. <risa> a peso. No, no, no es... a 5 pesos valen esas, ¿eh? ¿Sí? Ya saben más caras. <risa> sí, yo pienso que es mejor <risa> Yo ¿verdad? pienso que sí, no más es que. Eh, es que yo pensaba chocolate. Va a ser paletas, pero redondas. Porque Perdona. hay paletas de corazón, pero no, las paletas de corazón son muy sí, apasionadas. Es como, sí, ¿no? sí, no, realmente es como regalo nomás. Es amistoso para interactuar con la gente. Claro, Mario. Y pues, aún ver. no estamos en febrero, Mario. Puede que en febrero hagamos algo más así romántico. ¿no? Pero en febrero, hasta sí. febrero. No, esto es, ¿Aún como, estamos a mitad, es Mario? para la amistad, para que vean la reacción de cada persona. A un dulce muy tradicional también es este, el de los chicos. No, quintos. pero te voy a decir algo. <ríe> Somos mexicanos, Mario. Sí, pero. La mayoría va a ser mexicana. Bueno, no, es cierto. No, pero sí. Si son Una americanos, mucho americano. no le gusta el picante. Tienes mucha razón. Sí, tiene que ser un dulce. Como Ajá, que es sea grande. sabor dulce y que no sea picante porque a, a, a los extranjero, no les va a gustar Es muchísimo. que va a ser como un saludo, o sea, eso ya va a depender de la Exacto. persona de qué tan amable sea, si te va a dar el puño o no te va a dar el o puño. te va a rechazar. Exacto. De, de eso se trata, ese Puede video. que ese TikTok o rel o Short, Mario, lo hagamos en varias partes. Exacto. Porque si no nos alcanza, yo sí. pienso que dos partes. De todos modos, este video es completo el detrás. Y sí, sí. la compra. Vamos a Y la ver. decisión. Vamos de a ver cómo dulce. nos rechaza la gente, de todos modos. Hay que, yo pienso que es este, ¿no? ¿Lo eh, este, o hay bueno? que llevarnos... Fíjate, Mario, son es la que esas son mini paletas Son más pequeñas que esas Esas son más grandes nah, las grandes ¿Grandes? Es que salen más baratas las grandes Está bien, vamos Bien, ahora sí Mario Ya venimos en camino sí. A repartir las primeras paletas Sí, ¿eh? vamos a ver Oye, A mí, quién nos rechaza Ya venimos aquí por el malecón Bueno, antes del malecón Antes de llegar al malecón Por playa los muertos se llama ¿Cuántas personas nos aceptan la paleta? Más que nada el saludo, pues sí, el saludo Porque el saludo es lo raro, pues No no todas las personas van a confiar en saludarse No, más voy a ocupar un celular Mira, cuídamelo que va a ser un poco complicado porque vamos a traer el celular aquí y así y aparte la paleta de este lado así o sea, vamos a andar así, vamos a llegar así imagínense lo que va a pensar la persona <ríe> Ey, te va a asustar, esos eh, nos quieren robar ¿no? va a ser algo raro aunque ya con el celular agarra yo pienso un más poco confianza, más confianza ¿porque? porque dice, ah, va a ser un video para, grabar, para ¿no? YouTube Ajá. no más que Aquí también lo que sucede Mario que las personas no les gusta salir mucho sí, así no en persona en los ver, a ver si les no, va a dar pena o igual dicen si no no me, no, no me grabe o igual no, no tanto así sino que solamente se, se ocultan pues por no salir en el video sí, no, y pues mira Paul aquí están a ver ¿se nota que tengo la paleta o no? Casi no se nota Mario Seguro, seguro, seguro, seguro nah. <risa> no, Casi no Bueno aquí la tengo <risa> pero háganme cuenta así, así debes de ir hay que, hay que buscar a alguien que se vea ajá, exacto vamos a hacer el primer intento a ver despistado. si no me rechazan ¿no? voy a ir como despistado no, no. Hizo. Te dije, te dije, la primera que iba a rechazar me dio, dio pena. ¿eh? pena. Si sí te dio el puño, si sí te saludó. Sí me lo dio, pero no quise la paleta chido, es, ¿no? es que yo sabía, es que habíamos dicho que mucha gente va a desconfiar sí, por exacto. la paleta. O sea, si sí, sí te dan el puño, pero o sea, la paleta van a pensar, ah, me la está vendiendo. Vamos a intentar otra pero Otro intento, vamos. Otra puño. Free, free, free, free, free, otra, no, ¿Te, dije? te regalo, no, no, no quiere, no, no, no, no quiere, güey, ¿No regalo, qué pedo, están limpias, se confían de Mario me voy, chino, sí. dicen que la tercera la vencida, Mario? vamos a hacerlo ahora con un hombre, a ver qué a que... lo mejor, porque pensaban que era, no sé, vendida, exacto, no sé. puño, puño. Regalo ah. Bueno, al menos sí te lo aceptaron Ya viste, ya, ya me lo aceptaron ya Fue viste. la primera, fue la tercera Exacto. Vamos a la despistada A ver, a la despistada yeah. ¿Qué? Ah, Yo te voy a dar algo aquí ¿no? ah, ah, Ok, me voy a regalar genial. algo ¿Te va? También otra Listo Vamos a hacer fiesta de salsa mañana chicos Para que se pongan las pilas No, wow. bailar salsa? No, no pero somos dos enseñamos? pies izquierdas porque Samantha va a tener una clase de salsa wow. vamos a hacer un pequeño show están bienvenidos al, al social y a la clase si no se van a para que Ok. <ríe> gracias. Estudio, ¿eh? gracias gracias, Adiós. hasta luego a ver, vas, Mario Tardas mucho puño, puño buena para las chicas para que se den un taco de ojo exacto, ahí, ¿eh? exacto. Uy. <risa> interrumpimos la, inter la, inter S de fotos. la interrumpimos ahí <risa> <risa> disculpen ahí disculpen, Ay, disculpen. <risa> como que llegas a interrumpir mucho Mario <risa> <risa> Gracias. Exacto, se quedan como. <risa> uh, ¿Sí o no? Uh, <risa> sí o no. Es, es, Ay, yo no, también me quedaría o así. O me está ¿sí? vendiendo. Exacto. A ver, ¿qué me la está reyendo? No, bueno, que vendiendo. Fíjate, aquí en el centro sí es más fácil, sí las aceptan. <risa> <risa> Oh, no quiere, piensa yeah, no no. que se le iba sí, a vender exacto. Muchos piensan que les vamos a vender la paleta Es que nos ven con cara de vendedor eh, de paletas Sí, sí la hacemos para vender paletas sí. No, ya no, hemos fracasado <risa> Vamos, favor, otra oportunidad sí, más. Otra vamos, a oportunidad. Vamos a, vamos, a ocupada, ver, wey, yo, yo de lejos, exacto A ver, puña bye bye. Yo bye. si me he llegado así Ay, me me me Te pego no, te pego un puño. <risa> me vas a saltar, güey. Porque ni llegó de espalda Y llegó muy intimidante La <risa> neta yo si sí te pego, güey, me echo hecho correr Bien, Paul, sigue tu Vamos. turno Mi y primera oportunidad, tengo sí, miedo a ver. ¿Tienes miedo? ¿Sí? te Sí, mira no. No. no quería, Pablo. Te iba a rechazar, güey. Era mi miedo. Pero no la fallé la primera. ¡Ey! Pablo, estás sudando. Tú nada más le estás dando una paleta, Pablo. No, pero. es que estás dando otra Fíjate, yo soy. Me da mucha pena hacer las cosas. Pero está sencillo. Muy bien. ¡Qué tal! ¡Mira! Ay, estoy bien, pero. <risa> Otra, pobre. Otro no, fue. Es, es que tú llegas inseguro. Debes de llegar seguro. Es que, fíjate, el problema es que quiero hablar, pero mira, no voy a hablar. Como acá, mira, eh, fíjate. A ver si es cierto. Puede ser de frente, güey. No, eh. o sea que, ve, vete hasta el final del malecón. <risa> Mario se va a ir al final del malecón y va a regresar. <risa> No. Free, free, free No, dijo que no, ya viste No, que tu seguridad, Mario Adiós. Adiós No, que mucha seguridad, pues Bueno, es Me que Me estabas enseñando, güey, <risa> ¿qué te pasó? Te no, salió wey, es... mala enseñanza es que, No, pero es que uno llega con seguridad Y así no quieren, pues ah, no se les ruega tampoco de nada ya no, ves y llega con seguridad bueno no, llegué no, con más no, seguridad no, no, no, no sí exacto no, no, cómo me dieron? porque, ¿sí porque no? si llegas inseguro se más, van a pensar que los vas, vas a, alzar, a pasar los vas un a robar sospechoso de nada bueno eso es puño no hay problema ese puño de nada. De sí. de Mario, me falta otra Aquí hay más, agarra, agarra, agarra Aquí hay ¿sí? más eh... Son 100 pesos No, no, no, nada. Nada. Me me nada. no fíjate que que es lo que estaba mirando que a las americanas por lo regular no tienen nada sin Es que por lo mismo que les decimos. Es que pues vienen de fuera. miedo que les cobren. Exacto. Sí, es sí. que el mexicano a veces pasa de lanza con el americano. Aquí en, en las zonas turísticas. Sí, pues. la neta sí. Y pues yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. Sí, Mario, esperemos que les si haya gustado este video. Sí. Y dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Instagram. Y a, a Facebook. Facebook y a TikTok. Que sí. este, este sí. pues video trató más que nada cómo se hace. Ese video de TikTok sí, no ese. es tan fácil Como pueden ver, si sí se tarda uno Ustedes lo van a ver en segunditos Y nosotros tardamos unas horitas Pero Exacto. lo hacemos con gusto Y para todos ustedes Así que nos vemos hasta el siguiente hasta video la la hasta luego Nos vemos